Hola, soy Juan Nicolás Álvarez y hoy les voy a hablar sobre médula espinal. La médula espinal es un cordón largo que viaja desde el foramen magno hasta, hasta a partir del conducto ra raquídeo hasta las vértebras L1 y L2. Tiene, consta de dos ens ensanchamientos, un ensanchamiento cervical y un ensanchamiento lumbosacro. Esos ensanchamientos van de un diámetro de 14 milímetros. Eh, podemos ver acá la, el cono medular que consiste en los últimos, en los últimos eh, segmentos medulares de, del, del sacro y del coxis. Como lo vemos acá en vez. A nivel de L2 ter, eh, está, está la... El cono medular. Más inferior vamos a encontrar la cauda equina que va desde nervios medulares de L2 hasta terminar en un fil terminal de la coxis. De la configuración externa de la médula espinal podemos hablar de una parte anterior y posterior. Como sabemos por este gran surco anteromedial que me divide en un cordón medular. Eh, anteriores, por este lado pasa la arteria eh, espinal anterior, en una parte más lateral podemos ver el, el surco eh, anterolateral, donde va a salir los axones de las células motoneuronas que se encuentran en, la, que se encuentran en las astas anteriores. En la parte posterior tenemos un surco posteromedial y un surco posterolat dos surcos posterolaterales. Aquí en nuestros dos surcos posterolaterales vamos a encontrar las arterias espinales posteriores. En una región cervical vamos a tener un septo intermedio que me va a dividir dos cordones, un cordón gracilis y otro cuneatus, solo en la porción cervical. En las astas podemos ver dos astas prácticamente tres astas unas astas anteriores que es están las, neurona, las motoneuronas eh, en la parte media unas, unas astas laterales que se encuentran únicamente en la, en la médula torácica y unas astas eh, posteriores que van hasta la superficie de la médula que entran las aferencias sensitivas gracias Ahora voy a hablar del tronco encefálico. El tronco encefálico se divide en tres partes. En el mesencéfalo, en el puente o protuberancia y en el bulbo raquídeo. Vamos a comenzar con el bulbo raquídeo en su cara anterior. El bulbo, el bulbo raquídeo en su cara anterior va a tener dos pirámides. Entre esas pirámides tenemos un surco anteromedial. Aquí se ve a haber una acusación de esas pirámides, un inter, interlazamiento que me va a dividir el bulbo raquídeo y la médula espinal, bulbo raquídeo superior, médula espinal inferior. Listo. Lateral a las pirámides tenemos el surco preolivar donde va donde va a ser el origen del decimosegundo par craneano, el hipogloso. En su en más lateral a ese tenemos la oliva. Y lateral vamos a tener el surco retroolivar, donde vamos a tener origen de tres pares. El noveno, que es el glosoparingio, el décimo, que es el vago, y el oceado, que es el espinal. Superior a las pirámides vamos a tener el origen aparente del sexto par, que es el motolocular externo. Eh, hay un ángulo que se llama el ángulo punto cerebeloso donde se va a originar, originar el, el séptimo y el octavo par, o sea, el facial y el vestíbulo coclear. ¿Listo? En su cara posterior del bulbo, va a salir por el puente a unas estrellas medulares que se van a encontrar de este lado. Velo medular superior, inferior. En ese velo, eh, ese, en ese... En ese espacio debajo de las estillas medulares vamos a, tener, vamos a tener unos trígonos que es del, de medial a lateral, va a ser el del hipogloso y el del vago. Y un área que me va a aparecer acá que se llama el área postrema. Ahora vamos a hablar del, del puente de protuberancia. En su cara anterior vamos a tener un surco para la arteria vacilar que se da gracias a... La arteria se forma gracias a la unión de las dos arterias vertebrales. Vamos a contar con el brachium pontis y pedúnculo cerebeloso medio. ¿Listo? Lateral a este vamos a encontrar el origen aparente del quinto par, que es el trigémino. En una, una rama grande y gruesa y una rama pequeñita. Una rama pequeña. La rama pequeña va a ser la motora y la rama grande va a ser la sensitiva. ¿Listo? Su parte posterior, como habíamos dicho antes, eh, se eh, lo divide gracias a esas estrías medulares, un velo medular superior, y vamos a tener la línea eh, antero, eh, posteromedial. Vamos a tener dos colículos faciales, un locus ceruleus y un área vestibular. Eso es de su cara posterior. Eh, ahora vamos a hablar del mesencéfalo. El mesencéfalo, en su cara anterior, va a comprender. Eh, de la cisterna interpeduncular, que está entre los dos pedículos cerebra cerebrales, donde vamos a tener el origen aparente del tercer par, que es el oculomotor. En su cara posterior, oculomotor común, que es el, ter el tercero. En su cara posterior vamos a tener la lámina cuadrigémina, que se forma gracias a, a los dos, dos colículos superiores y los dos colículos inferiores. Debajo de los colículos inferiores vamos a tener el origen aparente del cuarto par, que es el patético o troclear. Muchas gracias.